Gentuza. Tenemos un nuevo video, un video jugando al Black Ops en Fortnite, o sea. ¡Pah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pah! a todos lados, impresionante, os dejo el mapa en la descripción espero que dejéis un like, que sobre todo suscribáis que no os cuesta nada, que es un simple botón copón y nada, eh, la partida no estaba pensada que la estuviera grabando, o sea, que no estoy ni comentando ni nada, estoy echando una risa con mis colegas y para nada, me marco unos snipazos que preciosos por favor, y nada más que añadiros simplemente disfrutar del vídeo, tenéis aquí el mapa Snooketown, Black Ops 2 solo sniper para vosotros solo, solo franco, ¿no? venga eh, no me deja abrir nada con los putos globos estos. Quiero una ¿Me llevo bala de nada? Franco. No me llevo nada, eh. Yo, nada más que me va a dar globos o qué? Escobeta Espérate, <risa> tío, voy a buscar un puto Franco en condiciones porque... Tú, llevo los globos, tío. Esperar, matarme ahora, ¿vale? Me quedo aquí, pincharme los primeros antes de matarme, mátame, mátame el que está aquí que me mate, mátame ¿te mato o te los pincho? pinchamelos, a ver si me los puedes quitar No. hijo <risa> de puta toma sí, pues, <risa> ¿Eh? Ah, eso es, eso es, bien bien una para cada uno hijo <risa> <¡Tipo> de puta <risa> pírate ¡Pirarse, <risa> <ríe> eh, <picotoso>, tío, ¡Dejarme! Vaya... ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! todo ¡Maldición! ¡Maldición! me mata, tío, Oh, push. Es que no falla, ¿no? Volvente. Qué guapa. Esta me la guardo, Y esto lo, lo edito y ya no.